Amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar a instalar el juego War Thunder en Ubuntu 18.04. Bueno, aquí vamos. Lo primero que hacemos es abrir nuestro explorador web, por ejemplo, en este caso Mozilla. Y en el buscador escribimos War Thunder. Luego abrimos la página de War Thunder, que por lo general es la primera que aparece. Y aquí vamos a donde dice descargar el juego. Y le damos clic donde dice descargar el juego. Y está el muñequito de Linux. Está el pingüinito, Tux. Nos aseguramos luego de seleccionar la opción de guardar o save file. Si lo tienen en inglés. Y esperamos a que termine de descargar. Cuando termine de descargar abrimos la carpeta de descargas o downloads. Y allí va a haber un archivo comprimido en que dice Word Thunder. Le damos clic derecho. Extraer aquí. Y nos va a generar una carpeta. Abrimos esa carpeta. Dentro de esa carpeta buscamos un archivo que dice Launcher. Le damos clic derecho. Vamos a Propiedades. A properties Vamos a Permisos. Y nos aseguramos de tener marcada la casilla donde dice que se permite ejecutar como un programa. Luego le damos botón derecho y ejecutar o correr o iniciar. Y una vez aquí esperamos a que termine de descargar todo. Este proceso se demora un poco, se demora más o menos una hora y media, fue lo que me demoré. Depende también mucho de la velocidad de tu internet y de la velocidad de tu computador. Cuando termina el botoncito de jugar o play, se coloca en rojo, se vuelve rojo. Así que ahora ya podemos jugar, le damos clic en jugar o play. Clic en play o clic en jugar. Depende cómo, en qué idioma lo tengan. Esperamos un momento y arranca. Que ya arrancó el juego. Como pueden ver, pues ya se puede comenzar a jugar, ya se puede crear una cuenta. Aquí nos muestra los videos de inicio. Que no los quiero ver, no quiero molestarlos. Y pues como ven ya podemos hacer login, crear nuestra cuenta y comenzar a jugar. Bueno amigos, esto ha sido todo en este video. Eh, recuerden visitar mi canal para ver más videos interesantes. Tengo videos de experimentos, de proyectos y otras cosas interesantes. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse. Y recuerden dejar un comentario debajo del video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Yo soy Rafagek2013 y espero que tengan un excelente día. Hasta pronto.